Saludos, ya estamos aquí en Peterson Games De nueva cuenta con GTA V Como están viendo Me acabo de ganar otra vez Ahorita acabo de, de, de iniciar sesión Hoy 5 de mayo eh, Que se celebra por cierto la batalla eh, De México contra Francia Cuando Francia se le puso loca en la cabeza Otra vez <ríe> En aquellos tiempos este, Y pues afortunadamente eh, México salió victorioso Y digo Afortunadamente, entre comillas, porque lamentablemente ya desde esos tiempos, mucho antes Ya México era vasallo del... Bueno, al menos el gobierno mexicano era vasallo del gobierno de Estados Unidos Cuando Santana Ana pierde este, todo el territorio norte de México este, Ante los Estados Unidos Por cierto, que no me acuerdo quién era el presidente de aquel tiempo Pero bueno, el caso es que ya me fui muy atrás en la historia y sobre la historia de México que no tiene nada que ver con GTA Al menos no directamente, <ríe> obviamente Y tenemos aquí esta recompensa increíble nuevamente 425 mil dólares esta vez Le voy a dar a aceptar Estoy apenas, apenas me estoy uniendo a una partida GTA Online Y ya estoy recibiendo una recompensa que pues no me la esperaba No sé si sea por el 5 de mayo, no lo sé pero me parece excelente, se lo agradezco nuevamente a Rockstar ya es la segunda vez que obtengo una, una recompensa tan pues pues vamos a llamarle medianamente grande porque más grande puede ser un millón de créditos por ejemplo pero pues ya hemos contado con esto 500 y 425 mil dólares ya son 925 mil dólares o créditos de GTA, o sea es increíble me parece excelente y se lo agradezco muchísimo a rockstar que pues ahorita como ven me acaba de subir nada más tenía 100 mil por ahí de 100 mil o, o menos dólares no me acuerdo 425 y sí como 100 mil y tantos eh, créditos Uh, aquí hay uh, uh, uh, uh, uh, uh Está feliz mi, mi muñeco Está feliz, miren como festeja Miren como festeja, oh si sí. Oh si sí, mamá, yeah thanks Y vamos a ponerle Thank you Rockstar For the 4, 40. Gracias Rockstar por los 425 mil Por los 425 mil Que gane eh, En inglés sería four 400 and uh, algo así ok y pues eso era realmente lo que quería compartirles me parece excelente, me ahorraron cinco o más viajes de, no sé por qué no se escucha muy, muy alto como que no se escucha si sí, ahí ya se empieza a escuchar más o menos, vamos a ver más o menos y pues, se lo agradezco muchísimo a Rockstar. Espero que continúe con estas excelentes este, estos, estos excelentes sorteos. Este, ni idea, no sabía que, que hoy había un, un sorteo de, de eso. Creo que me pareció leer algo del 5 de mayo, no lo sé. Yo ni, se los juro, no, no tenía la intención de hacer este video en absoluto. Es ahorita apenas que me, me acabo de de entrar y enterar este y la verdad excelente gracias a Rockstar que igual sigo sigo con mis molestias en contra de todos esos hackers que inundan los servers y te matan y nada más te están molestando, te están quitando el dinero, bueno en el caso de que lleves dinero y no lo hayas depositado en la cuenta pero usualmente este te van a estar matando Y por ende te van a estar quitando Este dinero porque te van a estar ¿Cómo se dice? Pues obstruyendo para por ejemplo Hacer actividades, misiones De pues Por ejemplo las, las misiones CO Como hemos llamado CEO O CEO Son las misiones este que ya hemos visto Anteriormente que es cuando ya Obtienes un millón De dólares y puedes comprarte un pinche. Un, uh, oficina, una pinche oficina y desde la oficina también tienes que comprar un almacén, por cierto. Pero pues por. ¿Qué, qué dice aquí? Conduce de reversa. Ok, perfecto. Esto me parece excelente. Esto va a estar bueno. Esto está bueno. Tengo que conducir de reversa. Y bueno, este yo aquí los dejo. Eso era todo lo que quería grabar. Eso era todo lo que quería comentarles. Y gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente y suscríbanse y espero sus comentarios, likes, dislikes, lo que sea, no importa, gracias.